pero en tierra, informo, escucho eh, un disparo. señal en tierra Pinilla en tierra Abuelo, en tierra la Cañas abajo elicóptero. Tengo un compañero caído ¿A dónde? Voy allá como médico A lo helicóptero dijo, ¿no? Perímetro de seguridad, perímetro de seguridad Perímetro de seguridad, muchachos. Confirmo, tengo contacto en 190. Veo gente, rumbo 180. Mantigan los invisuales. Caseña, atrás del helicóptero. ¡Puta ¿Estamos bien? Oye, oh, yeah, estamos cañas que hagas el mando veo Space Eso me llamo User oh, yeah. Channel. Oh, abajo, abajo, abajo. de es que están como sobrevolando. No, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Debemos de movernos de aquí porque. Vámonos, mira, vámonos. Voy a estar, me voy sí, a estar Coco, medicamentos a la 60. loca. Jesucristo bendito. Dale, Fasculo, mate, más Oh, mira, mira, allá abajo, allá abajo hay enemigos, allá abajo hay enemigos. Sí, sí, los veo, los veo, a los guapias, a una marcha, cuña, una cuña, una cuña con los árboles apenas llega muchachos, los necesitan binomios y distanciados, cayó uno Pase a Tu-6 Copy ¿Está conmigo? Me donde el tipo... La la larga. Copy ¿Qué? Muchachos, ¿cómo sí. estamos de visión? ¿Estamos bien? Los los que no si no nos ven, no los hemos visto 30 aproximadamente, a unos 80 metros tenemos dos tangos paso paso paso paso Llega. Llega. En justamente en el, en el valle que acabamos de pasar, en ese valle hay dos, que vi desconozco si hay más coño, bueno Ale Saltaron los de, sí. saltaron de rumbo 300 Saltaron de rumbo 300, acabo de ver uno corriendo hacia el valle Bajaron a Pinilla Matido Matido ¿Tienes los ha... Péguenlo Patrición. allá, péguenlo allá, Patrición. por favor, juego madre de, Juego de supresión en la montaña donde están las tratoradas cayendo Por eso, péguenlo allá, madre, péguenlo allá, eso, allá, y yeah. eso Ey, ¿cómo estamos en municiones? No desazote esa montaña, ya que todo está plagado. No recuento, señor Copy, copy De igual modo, hagan la evaluación de equipo médico Madre, no, eh, y en la 10. De... Quedan como dos. Ah, bueno. Y algo lo estallas. Mortero. Mortero. Suelo. Al suelo. De Maverick para papá me escopio. Madre, le escopio, le escopio. Madre, de Maverick para papá me escopio. Piso, le pide nuevamente. La mire, la mire. Madre, madre, madre, madre, le copio. Llegando a zona de extracción. ¿Dónde sí, está sí, la extracción? Sí. Eh, vamos a tirar un azul pero la zona se encuentra comprometida, mantenga la espera. Mantengo la espera, perfecto Tango es el Whisky no el Whisky Estoy muy herido, no veo nada Conservar lo más que puedas Demasiado, veo a mozo. Arrebete, arrebete. adelante, adelante, papá, adelante. Uy, go, Los hombre, nosotros hombre, se hombre, comprometidos pegaron, en ese momento. Me pegaron, me pegaron, Estamos siendo justamente eh, eh, hostigados, ¿vale? mantengan eh, Vamos eh, a si eh, En posición, les podemos prestar el juego y superar bien con la torreta atrás. Vale. Cañazo, tío. Me encargo de él, me encargo de él. Hágale, hágale.